Hola a todos, bienvenidos sean a otro tutorial más de tu canal pre-video. El día de hoy quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal porque ya somos una comunidad de más de mil usuarios. Así que ya lo saben, ya somos más de mil. Así que antes de iniciar con este tutorial, suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber cuándo suba un próximo video. El día de hoy te estaré mostrando cómo hacer pases de diapositivas, o en pocas palabras, cómo hacer que las diapositivas pasen de forma automática de una diapositiva a otra. Esta es la diapositiva o presentación que ya tengo preelaborada. En la parte superior, aquí arriba, tenemos nuestra barra de herramientas en las cuales estará lo que vamos a utilizar. Me posicionaré en la primera diapositiva, le daré clic Luego iré a mi barra de herramientas y le daré clic donde dice transiciones. Voy al área que dice avanzar a la diapositiva. Aquí está. Entonces ahora vamos a marcar donde dice después de y agregaremos la cantidad de segundos que queremos que dure nuestra diapositiva. En este caso le agregaré 3, pero podemos agregar más o menos dependiendo de nuestra necesidad. Estos son los tres segundos que ya tenemos en nuestra primera diapositiva. Ahora pasaremos a nuestra segunda diapositiva. Nos posicionamos sobre ella y le damos clic. Luego de que está sombreada, vamos a nuestra barra de herramientas. Nosotros le podemos dar, como les dije anteriormente, a después de. O podemos simplemente agregar la cantidad de segundo que queremos y automáticamente se nos pone el cotejo donde dice después de no sé si lo pueden visualizar pero mírenlo ahí automáticamente se agregó el cotejo donde dice después de vamos a agregar la diapositiva número 3 vamos a nuestra barra de herramientas nuevamente y vamos a agregar la cantidad de segundos que queremos que dure nuestra diapositiva antes de pasar a la siguiente Miren nuevamente cómo se pone el cotejo donde dice después de. Vamos a agregar la 4 también. De igual manera. Para agregar los segundos solamente marcamos el número y le damos a Enter. Comparte con tus amigos para que ellos también puedan aprender cómo hacer este paso de diapositiva. Solo agregaré el tiempo hasta esta última diapositiva para mostrarles cómo ha quedado hasta el momento. Vamos a la parte inferior de nuestra barra de herramientas y le daremos a presentación con diapositiva que es este icono que está aquí vamos a posicionarnos en la primera diapositiva, la marcamos y ahora sí, vamos a darle al icono inmediatamente iniciemos con la presentación de nuestra diapositiva Van a ir pasando una por una de forma automática. No tendremos que darle a ninguna flecha, no tendremos que darle a la siguiente, no tendremos que darle al signo de espacio, no. Simplemente van a ir pasando de forma consecutiva después de cada tres segundos. Ya que este es el tiempo que le agregué. Si te gustó el tutorial, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. No olvides dejar tu comentario en la cajita de comentarios y comparte este tutorial.